Pixliners de todo el mundo saludos cordiales os habla luis de PRIXLINE emitiendo en directo como siempre en, desde madrid en esta ocasión PRIXLINE siempre emite en directo eh, bueno un disclaimer legal que os hago todo lo que decimos aquí en PRIXLINE tanto los invitados como yo eh, son nuestras opiniones eh, no son recomendaciones son opiniones de buena fe en esta ocasión mmm, esta mujer que veis aquí a mi lado se llama Gladys, viene de Venezuela y, y nos va voy a tratar de que nos explique qué es lo que ha ocurrido en Venezuela. Entonces, mmm, una cosa más que os quiero decir, los que voy a hacer una consultoría con vosotros, los que queréis la consultoría gratuita en directo, eh, agregarme en Instagram, Brixline, ¿vale? Los que ya estáis lo tengo controlado, ¿vale? Yo os voy a ir avisando. Según el tiempo que pueda, yo os avisaré y las vamos a ir haciendo. Descuidad pues, que lo tengo controlado. Y si alguno más quiere hacer la consultoría, pues eh, en Instagram, que me avise por el Messenger de Instagram. It's like. Pues nada, Gladys, ¿qué, qué ha ocurrido en Venezuela? Bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, hasta hace 15 años atrás, eh, Venezuela era otra. Todavía podía vivir, eh, todo era muy bonito, eh, había muchas cosas en mi país, siempre ha sido un país rico en, en todo. Eh, muchas cosas que. Yo he leído que era de los países, de los cuatro países más ricos del mundo. ¿Sí? Y que ahora es de los cuatro países más pobres del mundo. Y en serio, no sé exactamente qué ha pasado, porque a veces veo noticias y cosas, pero no sé. Mira, bien. mi esposo siempre decía que en Venezuela. Se podía vivir solamente del turismo, a pesar de que tenía tantas riquezas. Tiene oro, tiene petróleo, eh, campo para cultivar, muchas cualidades. Y todavía, a pesar de todo, sigue siendo hermoso y se puede sacar provecho. Lo que pasa es que lamentablemente no se puede. Pero a través de esos 15 años que fueron transcurriendo, las cosas se han deteriorado. El sistema se ha puesto muy mal, ya últimamente no se podía vivir. La alimentación y la salud, que es lo, lo principal, la gente ha pasado mucha calamidad, la verdad, esa es están Y han tenido que emigrar muchas, muchas personas. ¿Tú, Gladys, por qué te has venido aquí a, a Madrid, que estamos en este momento en directo? Mira, mi esposo me decía que venirnos no era la solución. Venezuela era muy bonita. Pero justamente eso, la situación que se ha que se enfrentado últimamente de la salud y la alimentación ya no era posible. Yo trabajaba y mi sueldo no alcanzaba. Mi esposo era carpintero y no tampoco se podía. Entonces mi hija menor decidió venirse. Y bueno, ahí... O sea, eh, vino vino primero tu hija menor. Sí, ella tuvo la fuerza, la valentía que yo pensaba en aquellos momentos que a lo mejor no lo iba a lograr, eh, me daba temor pues por ser pequeña y sin embargo, fíjate, ella fue la que dio el primer paso y aquí estoy yo por ella. O sea, ella es la que te ha traído luego a ti. Bueno, sí, ¿eh? gracias a, a una amiga muy querida que tenemos eh, estamos acá. ¿Hace cuánto llegasteis? Yo llegué hace ocho meses justo. Hace ocho meses. Sí. ¿Y tu hija hace cuánto llegó? Ya ya tiene un año acá. Un año acá ya. Sí. Vale. Bueno, sí. cuéntanos qué ha pasado un poco. ¿Cómo era Venezuela? Que era tan rico. Mira, y cómo es que ahora es tan pobre. No, de, de verdad. Menos. Pero que te lo digo de corazón. O sea, no porque es que. No Mira, me... Venezuela tenía todo. Este, tú salías y podías hacer un buen mercado. Eh, no te faltaba nada en tu hogar. Eh, ¿Qué te digo yo? Podías ir a, a un sitio a comer, podías disfrutar, podías ir a una playa. Muchas cosas que podías compartir con tu familia. Ya hoy en día no puedes ni siquiera adquirir lo, lo necesario para, la, para tu hogar, porque no se puede. ¿Tú en eh, qué trabajabas, Gladys? Mira, yo he trabajado en muchas empresas en Venezuela. La última empresa eh, entré como limpieza, sí. Y me daban de prueba dos meses y a los 20 días mi jefa me llama y me dice, Gladys, te quedas porque me gusta como trabajo. Y mira, sí, le, le agradezco mucho a ellos porque me dieron mucho apoyo Adquirí muchas cosas ahí, conocimiento incluso, conocí personas que hoy en día para mí han sido como familia, eh, todavía estamos en contacto y bueno, sí, los quiero mucho a todos, los recuerdo y, y mucha gente que viene en Venezuela también, a todos cada día en ello. Bueno, le voy a recordar a los que están ahora en directo que podéis poner las preguntas en el chat, que se las trasladamos a nuestra invitada, y los que veis luego el vídeo, pues ponerlas en los comentarios. Y el que esté viendo el vídeo y no esté suscrito, como os digo siempre, suscribiros ahora mismo, darle a la campana porque siempre emitimos en directo. Y así en los próximos lives eh, os pues podéis preguntar. ¿Que ¿Ha valido la pena el, el venirte acá? ¿Cómo ha sido tu experiencia aquí en Madrid, Gladys? Bueno, mi experiencia no es fácil, ¿no? Tú dejar tu país, todo lo que tienes, y venirte a un país para, prácticamente extraño, a pesar de que ya yo había venido acá, mi esposo desde acá. Y, pero no, mira, mi experiencia ha sido muy bonita. Eh, entré con mucho miedo, pero no he encontrado muchas personas que me han dado la mano. han sido... Mm, me han acogido mucho y verdad que mi experiencia ha sido muy linda sí. tanto con las personas como el sistema de vida que tú llevas aquí me gusta mucho sí mira nos está preguntando josé manuel bert dice me voy a caracas me quedo con mis malandros esa es una expresión de allí o te sí, suena a ti porque yo no sé lo que es un malandro quiere decir muchachos vamos a decirlo un poquito sí. de la mala vida pues que roban hacen desastre y muchos prefieren vivir quizá ese estilo de vida. José Manuel Bert lo dice, dice, ¿Entiendes? me voy y me quedo con mis malandros. Pero yo la gente que he visto aquí en Madrid, de Venezuela, vamos me parece gente excepcional. Bueno, y de todos los países los que he visto, y de Colombia también. O sea, gente, vamos, súper educados soy súper trabajadores. De hecho, estos vídeos, vamos, han surgido así casi de casualidad. Sí, bueno, fíjate que... Eh, tú Quieres una mejor calidad de vida? Quizás a mí no me queden 20 años de, de vivir, pero Hombre, yo creo que los, sí, mujer. Los pocos que me queden, que Gladys, yo creo que vamos lo. eso mínimo. No te lo digo en serio que ¿eh? ¿Qué, qué tal te hemos recibido aquí los españoles, Oye, pero la verdad, y todo, todo mira, lo que no lo pongas no, todo no rosa, te o sea, este es un canal para ayudar. Claro, yo me claro. casé y mi esposo me parecía súper frío. Tu esposo eh, era español. Sí, mi esposo era español. Que falleció, ¿no? Sí, falleció. Ya mañana cumple un año de muerto. Vaya. Pues. Pero te digo que. Eh, pues mira, en recuerdo a, a los, tu esposo lo hacemos, ¿vale? Los, los españoles, mira, para mí han sido encantadores y sí. lo que los los que me rodean, las personas que están conmigo, son excepcionales. Sí, me han dado la mano, me han apoyado. Eh, todo todo mira yo creo que me he recuperado no uno no se recupera de una muerte de un ser querido yo creo que eso va a quedar para toda la vida pero ellos te ayudan entiendes a superar eso te has sentido apoyada un poco sí mucho. Y, y por tu hija también ¿no? sí claro imagínate tú crees mayormente estoy por ella aquí Dice, mira, nos está diciendo Claudia Dilma, dice, Gladys, felicitaciones por tu experiencia en otro país y por tu valentía. Sí, porque no es fácil tampoco. ¿Qué es hacer? lo que te ha resultado más difícil? Mira, aquí me ha lo que más difícil me ha resultado ha sido el frío. ¿El frío? El frío. Hace sí. mucho frío aquí. Comparado a mi país, sí. Sí, ¿no? y eso ca bueno pero ahora, ahora frío no no ahora no, no, en este bien. momento no, no pero hace claro. unos meses sí no claro ahora sí. vuelve Gladys sí sí ahora vuelve a bueno, se va que... preparando ya otra te va buenas pieles aquí se pero por lo demás mira todo es muy lindo no no lo podemos quitar sí. y ya has dejado todos tus bienes en Venezuela o cómo has hecho con los bienes de allá mira lamentablemente tenía un apartamento tuve que venderlo y los demás bienes, bueno, lo que tenía, lo poco que tenía, lo, lo he ido repartiendo. y no, Digamos que lo has liquidado, ¿no? Sí. sí porque claro, ya... porque es que no, no piensas volver, ¿no? Yo no quisiera volver, ¿no? Quisiera volver a ver a mis amigos, sí. Pero no, ya creo que ya vivir no. Y una cosa, bueno, hace poco me has dicho, bueno, primero cuéntame, ¿cómo se llega a un país tan rico? Porque se vivía bien hace 20 años allí, ¿o no? Sí, perfecto. O no se vivía tan bien. Tú, Tú eres la que lo sabes. Gladys. Por eso te he venido aquí al canal. Mira, mi esposo trabajó en una agencia. Porque de tu, perdona que te diga, tu, tu esposo vino de, de España allí a trabajar, ¿no? Sí, bueno. Era un emigrante español que se fue a Venezuela, ¿no? Si sí. es, es así, ¿no? Es lo que me has contado, ¿no? Sí. Y entonces y... era porque allí había trabajo, ¿no? Era claro. lo, lo, lo mismo al revés ahora. Lógico, allá se vivía muy bien. Nosotros llegamos a tener tres carros en, en la puerta de la casa, carros de agencia. Y no nos faltaba nada, teníamos todas las comodidades, todo. Y dejar todo para venirse a un país donde tú no estás acostumbrado no es fácil. Pero cuando tú consigues gente que te apoyan, que te dan la mano, mira, es maravilloso. Y, y yo vuelvo a la pregunta: ¿cómo se pasa de un país que tenéis tres carros sin meternos en política? Porque esto no es un canal de política, para eso hay muchos otros canales. Pero es que yo, más que nada, para que no pase lo mismo aquí, por ejemplo, si queréis en plan egoísta. Porque me extraña, o sea, como un país que había tanta riqueza, teníais tres carros y ahora me, me habéis contado que con el salario de un mes no podías comprar ni un cartón de huevos. Bueno, eso es lo que me han dicho ahora preparando la entrevista. Todo se puede devaluando. Y lo que ver, son a, los chilenos a... son amigos nuestros y quieren aprender. Bueno, a través y yo de, también de, quiero aprender, claro. De, de los gobiernos que van entrando y saliendo, eh, eh, van devaluando, van dañando el país, quizás, ¿no? Poco a poco. ¿Ha sido poco sí. a poco ha sido rápido? Entonces, no, eso fue muy lento. Fue lento en 20 sí. años, ¿no? Más sí. Bien. Entonces la gente sabe, siempre está esperando, no, no, lo mejor, lo mejor, y resulta que, que, que es al contrario. Es que yo, perdona que os lo diga Prisliners, he empezado a detectar a gente aquí en España que están esperando la ayuda. Sí. Lo digamos a la gente como, es, no, es que yo estoy esperando a tener 40 y no sé qué porque me dan no sé qué ayuda. No, es que yo estoy esperando a tener no sé qué porque me dan no sé qué ayuda. Insisto, no me meto en política, pero a mí esa gente me enfada mucho, porque en vez de ponerse a buscar un trabajo y trabajar se quedan viendo la tele a esperar no sé qué ayuda Mira, yo y no por eso sé. quiero eh, tu testimonio bueno, ahí os daban ayudas allá sí te daban eh, daban muchas ayudas eh, pocas pero sí no las daban así que eh, la gente todavía quiere percibir aunque ya las ayudas lamentablemente ya no te benefician porque no te dan nada yo... La ayuda es, yo siempre he dicho, la migaja. Exacto. Nos quieren tener dependientes para darnos luego migajas. Eso lo leí una vez en un libro, que no era nada de política, pero. Mira, yo... Oye, que, te, que tengo aquí un saludo que creo que es tu hijo, porque dice, Tommy Automuro, Ahí, Guevara. Mi... Bendición mi viejita. Hola, Está mi diciendo amor. ahora mismo en directo. Te... Prislin es poneros Quiero en directo. Mucho, mi amor, cuídate. Aquí estoy.. Esperándote que te venga, así que espero que pronto estés aquí con nosotros. ¿Va a venir tu hijo yo, también? Sí, yo quiero, creo que sí. Te... Porque ahora tienes a tu hija, que es la que te ha traído, sí. ¿no? Y va a venir tu hijo. Nos dice Jesús Rodríguez Girau. Hola, buenas tardes. Dice. Bueno, ahora, a ver, los pueblos, ahora hablamos de los pueblos, pero primero la invitada. Gladys. Eh, hola, Ahmed. Jesús Rodríguez Girao nos dice, hola buenas tardes. Una pregunta, es desde que está el presidente este, que Venezuela está mal. Yo no sé ni qué presidente tenéis, pero es lo que dice Jesús Rodríguez Girao, ¿eh? que yo no me meto en política. Bueno, yo creo que.. Dice ya... el presidente este, no sé. Mira, yo creo que todo el que el que sube ahí quiere el bien para él. Y esto no viene de ahorita. Pero eso ya pasa esto, aquí también, ¿eh? Aquí esto es lo que ya hay... viene de mucho atrás Dice Melanie Gutiérrez. Luis, mi esposo es peruano con nacionalidad española. El día 11 de septiembre vamos a Madrid después de cinco años. Pues aquí estaremos para ayudaros en lo que podamos, Melanie. ¿Tú cómo llevas el tema de los papeles, Gladys? Mira, Porque orilla... tu hija los tiene bien y está sí. trabajando. Su hija está trabajando, pero tú estás teniendo dificultades, ¿no? Bueno, yo estoy haciendo una cosita aquí, otra ya. No, tampoco estoy parada, pero sí ella lo está tramitando ya. Está? que ya yo tengo la, tengo el libre familia, casada con un español. Entonces lo que es fácil. Bueno, fácil dentro de lo difícil, Ajá. ¿eh? No.. Que a ver, que yo os digo las cosas fáciles, pero luego son un poco más difíciles. Porque son más difícil. Mucho papeleo y mucha. Sí. Yo lo trato de resumir sencillo, líneas Luego para eso están los abogados. Dice. A ver. Mmm... Nos dice Juliana Pino. Hola, soy de Argentina, tengo muchas ganas en ir ya que aquí no hay trabajo y la economía está mala. Soy mamá soltera con dos hijos y me gustaría ir para poder salir adelante. ¿Cómo puedo hacer? ¿Qué le recomendarías a yuilana Pino, que está en Argentina? Mira, si eres valiente y tienes toda la fuerza, y eres joven, no aquí, aquí se te abren muchas puertas. A tu hija se le han abierto las puertas. Mira si. Sí. ¿Qué edad tiene tu hija? Si sí se puede saber, eh, ya que no está aquí. Ella tiene 27 años. Bueno, no está aquí y, en directo. Y ha sido muy valiente. Claro, este quizás a ti se te haga un poco más difícil por la cuestión de los papeles. Ella no porque hija de español ya tenía sus papeles en Venezuela, tenía su partida de nacimiento española y. Pues más fácil en la cuestión de papeles. Aquí tienen que aguantar, que lo sé yo, porque es que les he estado, lo he estado estudiando lo de la tarjeta roja, que son seis meses. Tenéis que aguantar seis meses y a los seis meses ya podéis trabajar. No, sé. no pero hasta en, sin papeles mucha gente puede trabajar. ¿En qué trabajan los que están sin papeles? Así Mira, que tú hayas oído y eso. Eh, yo veo aquí que hay muchos que trabajan en casas internas y pagan bien a pesar de todo. Y ahí pueden ir ahorrando y sí se vive bien o sea no te voy a decir que es fácil estar lejos de su familia y todo eso pero bueno uno va viviendo el día a día y depende de cómo la gente te trate acá también eso te ayuda Ahmed Ramine eh, vi tu currículum te contesté en el otro vídeo te lo vuelvo a decir Has, tienes un muy buen currículum pero lo tienes todo puesto en el mismo currículum y claro es licenciado y también ha trabajado en cosas de almacén te recomiendo mi eh, bueno mi opinión es que tienes que dividir ese currículum poner una cosa el tema de más estudios y otra cosa a los temas más manuales y eso vale que yo creo que es por eso por lo que no te seleccionan amigo, vale que estoy viendo tu comentario entonces hace el currículum funcional míratelo por ahí vale cualquier pregunta me dices voy mezclando un poco de los dos para sí porque como están ahí mira dice Jenny mmm... mira esta la vas a responder tú que es de Venezuela nos dice Jenny Jenny Puello Jenny Puello saludos Luis yo quería hacerte la pregunta me imagino que la entrevista no será pero si es de otro país puedo solicitar el asilo político soy de Venezuela actualmente estoy en Aruba Mira, yo creo que actualmente sí, sí se puede pedir. Se lo están dando, ¿verdad? Sí, sí, mucha gente está entrando por por ese lado, sí. Yo porque bueno, ya tengo, estoy casada con un español hace muchos años. Lo único que, que ellos me ponen es que no viví con él acá es la pega que te ponen bueno sí. eso lo vas a solucionar sí o sí y aquí estamos para apoyarte gratis eso ya lo verás cómo cómo lo vas a solucionar pero lo demás no la verdad que sí aquí me gusta mucho qué consejo nos podrías dar aquí para que no nos pase como en Venezuela se me acaba de ocurrir esa pregunta prilines qué te puedo decir así con tu experiencia que lo has vivido desde que venezuela era un país rico ahora que es un país pobre era de los cuatro más ricos del mundo ahora es de los cuatro más pobres del mundo aunque tiene un montón de petróleo y de turismo ahí sin explotar mira yo pienso eh, que no nos pase aquí por favor Gladys. a, a todos los PRIXLINERS del mundo que no les pase en sus países y que tampoco aquí yo pienso primero eh, ser muy honrado eh, tener valor porque hay que tener mucho valor porque eh, a mí me tocó situaciones muy difíciles y si todos no nos unimos ni tenemos valor, nos va a pasar lo mismo que pasó allá. Pero mira, ¿qué refieres por tener valor? Mira, valor hay que por... votar al primero que te ofrece no, regalos. No, mira, o... habla claro, Gladys. Que no que pasa nada. Hay si Meternos en política. Hay que luchar por nuestro país. En realidad hay que ponernos todo en claro. Mira, esto no o sea, más, este no comentario aceptar, eh, pues. cualquier cosa para sobornarnos, pues. Es que hay un ¿Sí? comentario que no me atrevo a leer. Bueno, no lo Aunque leo. Porque se mete en política. No lo leo. En verdad que sí, Vamos que... a leer comentarios que no sean de política. Pero vamos, que yo es que esto no es un canal de política, pero yo lo que veo, lo que es la realidad, la realidad. Ay que se me va, espera. Que nos están preguntando por la tarjeta roja, si es difícil conseguirla. Tú que eres de Venezuela, estás aquí en Madrid, seguro que conoces gente que la. No, Aunque tú no estás con lo de la tarjeta actualmente roja. Actualmente lo están dando mucho. He escuchado a muchas personas, incluso a mí me han dicho, ve, solicítala. Pero sí he conocido a muchas personas que se la han dado. Sin dificultad, sí, puede, ¿no? Sí, sí se puede solicitar. Y que están trabajando, sí. con papel. Sí. Y mientras han trabajado sin papel, ¿no? Los seis meses previos. Exacto. que qué has dicho que han trabajado? Que eso me lo preguntan mucho, por fin, ya que estás aquí. Yo. No, la gente que está sin papeles que tú hayas visto. Mira, este, cuidando niños. Los he visto limpiando casas. Eh, interna, como te digo, también. Eh, en verdad sí, sí, sí se consigue. Mira lo que nos está diciendo Johnny Sack. Dice ahora mismo hay una situación parecida, pero no tan precaria en Nicaragua. Yo estoy pensando en emigrar a España, porque no quiero estar aquí en Nicaragua cuando pase lo mismo que en Venezuela. ¿Qué, qué le dirías a Johnny? Bueno, mira. Por ejemplo, si... que se venga ya o que se espere. Si tienes la posibilidad, hazlo ya. No espere que vaya a pasarlo de allá. Y si no, tienes que luchar por tu país. ¿Pero qué quiere decir luchar por el país? Porque es que esas palabras, o sea, están bien. Yo quiero luchar por mi país y tú también, pero ¿qué es luchar por? Pues, claro. Cosas... Mira, lo que pasa es que, que es muy difícil que todo el mundo se ponga de acuerdo, ¿entiendes? Y todos eh, quieran pensar lo mismo. Pero sí, cuando queremos que no se nos obligue a algo, eh, tenemos que lucharlo por eso, ¿entiendes? Pero si otro afecta, no, mira, me van a dar esto. Y yo lo acepto. Eh, allá hubo un momento que incluso eh, yo recuerdo que en la empresa donde yo trabajaba querían dar una tarjeta para, como te digo, eh, para tu tener tu empleo para tú tener el empleo tenías que sacar esa tarjeta si no te ibas a la calle? si no me, me retiraba y qué había que hacer para sacar la tarjeta esa? que yo mismo me la sacaba bueno entonces la sacaría no? y yo le dije no yo no quiero esa tarjeta no quiero la... porque esa tarjeta me va a identificar no. ¿entiende? Sí, que empezaron no. bueno, yo es que no me quiero meter porque como tampoco lo sé. por eso entonces son cosas que, que tú tienes que como pensarlas pues mira nos dice Saúl Montilla, Luis de cierto es que las restricciones para los venezolanos que quieran entrar a España. Que si es cierto, nos dice Saúl Mantilla. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis preguntando ahora mismo en, en el chat en directo. Y muchas gracias a los que preguntéis luego en los comentarios. Os las doy ya por adelantado. Saúl Mantilla nos dice que si es cierto que hay restricciones ahora para que los, para los venezolanos que quieran entrar a España. ¿Tú Mira, crees que hay restricciones? No, no es tanto la restricción, sino que... Eh, ahorita mayormente te están pidiendo como una carta de, de, de invitación, ¿sabes? Ya. Si conoces a alguien que te haga una carta de invitación y tú puedas entrar, ya no tienes problema. Claro, lo que pasa que también se están, a lo mejor pienso que se están cuidando de que no entre tantas personas, ¿no? Sé. Aunque pueden venir como turistas y pedir la tarjeta roja. Exacto. Yo que soy muy práctico. Pero es mi opinión, ¿eh? No es mi recomendación. Es <risa> la verdad. Escucha, que aquí tenemos una pregunta importante. Bueno, todas las preguntas son importantes. Trilinas, como siempre, nos ganáis. A ver. Eh, hab hab había escasez, ¿no? De productos básicos y eso. Sí. Tú ahora cuando está, te... Oye, ha venido ahora mismo tu cuñada, me has dicho, ¿no? Sí, acaba de venir. De Venezuela ahora mismo. Exacto. Y se acaba de volver o se vuelve ahora, ¿no? ¿Qué os y ha se contado? ¿Qué novedades eso os ha contado? Díselo a los crilines de todo el mundo. Bueno, eh, en realidad ahorita el problema mayor que hay, como ya les dije, es la alimentación y las medicinas. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Que el sueldo ya realmente no alcanza el que no tiene quien lo ayude un poquito de afuera no le cuesta mucho subsistir ¿eh? y cómo sí. hacen para subsistir si está tan mal la cosa bueno muchos tendrán que adaptarse a lo poco que tienen y, y como lo hacen? A diario yo esto, he oído que mira que en la playa por lo visto en las costas pues hay pescado no sé qué rollos hay y que se comunican por internet para llevarlo a la ciudad eso te suena algo Si lo van a pagar claro en mira. dólares eso es lo que yo he oído no no sé si te ha contado algo de eso tu ¿Pero cuñada ¿Cómo lo que por la vista hay más riqueza en las playas o en las zonas costeras entonces a lo mejor para llevarlo a, a la ciudad no sé se comunicarán por internet tampoco me lo sé mucho el detalle y entonces pues si ahí lo llevan o si no, no no no sé pero por eso te digo si la persona no tiene dinero cómo lo va a adquirir claro entonces mucha gente no puede comer lo que es carne eh, pescado o otras cosas uh -huh la leche son muchas y como como como como te diría yo Comer a diario lo mismo nos dice adrián corrales a partir del 2021 podrán requisitos el resto mm... Voy a hacer un vídeo de eso vale de si van a poner un poco más dificultades yo adrián a día de hoy no lo sé, exactamente. Que no, ¿Tú, no, ¿Tú sabes si van a aumentar las restricciones? No te sé decir, hasta el momento no. No, no. ¿Algo más que quieras añadir, Gladys, así que, que yo no te haya preguntado? Bueno, mira, ¿qué te puedo decir? Eh, que siento que mi país tiene valor si sí, la gente que está allá la admiro porque es fuerte para y bueno que en realidad todo... habrá mucha gente que no puede salir y bueno tendrán que seguir en la lucha y cuánto los... cuesta salir de allí bueno actualmente digo de dinero eh, más o menos actualmente no te mil dólares eh, más o menos sí, mil O sea dólares. que hay que reunir mil dólares para coser tu pasaje nos está diciendo lady ruiz hola ¿Qué me recomiendas? Irme sola o con mis dos hijos, esposo, sin papeles. Soy colombiana. ¿Qué las recomiendas? ¿Que se venga ella sola o que se venga con sus dos hijos y el marido? Así Mira, de primeras. No, yo recomiendo que se venga ella, el que se pueda venir delante, para que abra camino. Que venga uno abriendo camino, Exacto. como ha hecho tu hija, ¿no? Venirse así... Eh, con veces... toda la familia es más difícil, ¿no? Lo Mejor mismo. venir uno, abrir camino y venir lo otro. Yo Exacto. también opino como ella sí yo creo que sí Opin nuestra opinión Dice saludos desde venezuela luis jonathan salas si hay trabajo en, también en cataluña es bueno emigrar a esa zona saludos desde venezuela tenéis una amiga que había ido a cataluña a trabajar emily creo que se llamaba Adriana, o Adriana ¿Cómo está el trabajo en cataluña Está, o está mejor en Madrid, que ayúdale porque de tu respuesta depende que se vayan para Barcelona o se vengan para Madrid. No, mira, en Madrid hay más posibilidades. En verdad que sí. Sí, lo tienes contrastado, ¿no? Yo sí. también conozco otro caso de una chica que se llamaba Emily, que llegó a Barcelona y a los dos meses se vino para Madrid. Porque me dijo que allí si no hablaban una lengua, que no sí. la cogían. Sí, es cierto. Gracias Luis y Gladys por sus consejos. ¿Y qué sería tarjeta roja? Bueno, te remito al vídeo de la tarjeta roja. Juliana Pino, está ahí abajo, lo hice el otro día y está muy bien explicado, ¿no? Porque si no los otros fililines se nos van a enfadar. Pero hay un vídeo ahí que te explica bien lo de la tarjeta roja. El resumen es que a los seis meses puedes trabajar. Si vienes de Venezuela, Colombia te sientes perseguida en tu país. Adrián Corrales, le informo que los venezolanos tienen prevalencia y les están otorgando permiso de trabajo apenas llegan por un año. Mientras le realizan la solicitud de asilo, los demás deben esperar hasta ocho meses. Eso es correcto, ¿verdad? Sí. Gracias, Adrián, por la aportación. Iván. Aquí dice Iván que no crean a... Bueno, hay que quiera que lea el comentario, yo es que no me meto en política, frilines, pero gracias a todos los que comentáis y preguntáis incluido Iván Marulanda. Dice Jesús Rodríguez que si Venezuela tiene mucho petróleo. Sí. Bueno, en su época ha tenido mucho. Actualmente no te puedo decir que. Sí lo tiene porque lo he mirado yo ahora mismo. De las mayores reservas del mundo lo he mirado en Wikipedia. En la actualidad otra cosa que lo saquen, no lo saquen, no se caerán con él pero que la mm. reserva está ahí debajo Ahmed, gracias veo que lo has leído sigue luchando y cualquier apoyo dímelo pero en serio y para todos los que estéis como Ahmed, un currículum orientado al puesto al que vais no un currículum que os ponga toda vuestra vida si vais para un puesto de dirección y habéis estudiado dirección de empresas pues un currículum con eso si luego optáis para un puesto de trabajo en un almacén pues uno que no ponga nada de la dirección de empresas porque si no el otro se va a asustar y nos va a coger vale currículum funcionales Dice Adrián Corrales, ahora mismo los venezolanos pueden entrar como turista y presentación de 74 euros por día. Estadía, es todo. Solicitud de asilo a los dos días, no hacerlo en la frontera como aeropuerto y terminales. Estoy de acuerdo con Adrián. ¿Tú estás de acuerdo o no? Lo Sí, yo en la, en la frontera no lo pediría. Dime, ¿qué? ¿Lo único? Dime, dime. Dime, no, dime no. que así leo lo, las demás mientras. Dile, a okay. los lo que le quieras decir. No, yo lo que acaba de decir Adrián lo tenéis en el comentario, estoy de acuerdo con él. Sí, sí, bueno, que yo no tengo mucho conocimiento de eso, pero sí, lo, les digo que pueden venirse. Y bueno, hacerle intento, luchar por levantarse aquí José Manuel Ber. Hola, soy país vasco, me crié en Venezuela, tengo 57 años, fui a Madrid y salí con las tablas en la cabeza. No hay trabajo, por eso me voy a Caracas. Si hay comida, hay muchos bodegones llenos de comida. Es que no entiendo muy bien, pero mira, mira, este... José Manuel se llama. ¿Y mira el vino a madrid ya. es que no sé si es que vine, dice bueno ahí está el comentario Hola, soy del país vasco me crié en venezuela tengo 57 años fui a madrid y salí con las tablas en la cabeza bueno, pero eso que es, es una presión de venezuela o qué? Eh, bueno que no le fue bien que no le fue bien no hay trabajo revolvió. por eso me voy a caracas si hay comida hay muchos bodegones llenos de comida lo que no sabemos si la comida es en Venezuela o es en madrid José Manuel, ponlo sí. en los comentarios o en el chat ahora sí te da tiempo. Te voy a decir, Tú aquí venez... ti comes bien, ¿no? Perfecto. Y allí? Allá era fatal. Ahorita te puedo decir, por lo que he escuchado, sí los negocios están eh, repletos de comida, pero las personas no tienen dinero como. Mira lo que nos dice Adrián Corrales. Para que los tiquetes salgan más económicos, los de avión. Eh, dice que. Mmm, pues nada, que lo saquéis. Me pierdo, hay muchos comentarios. Voy a tener que poner aquí una secretaria para que me dé. De... Tú tienes los comentarios, señorita de producción. Y si no, ya vamos a finalizar. Porque es que me pierdo. Hola, buena. perdonadlos que no os he contestado, ¿vale? Ya os contestaré luego hola estoy escuchando su vídeo soy de guatemala tú me puedes orientar cómo presentar un currículum en españa tienes que verte todos los vídeos que hemos hecho ahí ves cómo presentar el currículum en, en españa en especial el de los trucos para encontrar trabajo con infojobs si hay alguna pregunta que tú verás antes de acabar dice acá en venezuela si sí hay comida pero es muy caro dice tommy tommy automoro ese es tu hijo Claro. O tu muro es tu hijo que si, si hay comida que si hay comida pero cómo, cómo la compra la gente que es muy cara por eso te estoy diciendo que no se puede en cambio aquí sí se puede no te voy a decir que no hay dificultades o eh, hay cosas que que que, te, que tienes que que te, te adquieren más dinero pero la comida es lo mejor aquí. Adrián Corrales, aquí me dice que te he suspendido durante 300 segundos. Ha sido sin querer. No sé qué tocaba aquí en el móvil, que me está diciendo la aplicación que, que Prislinne te ha suspendido los comentarios 300 segundos. Ha sido sin querer. Ah, pues lo siento, Adrián, ha sido sin querer, ¿eh? Que tus comentarios eran muy buenos. Le he suspendido, pero sido, son 300 segundos, perdóname es que estoy aquí con el móvil que me he hecho un lío y he dado dos clics sin querer vale adrián espero que lo veas amigo Bueno mmm, que muy buen ánimo mira no, lo hago para mis hijas y mis padres llevo muy buen ánimo pero también preparado para lo peor soy muy trabajador y sé que triunfaré triunfará verdad claro si vienes con ganas sí, hombre Melanie Gutiérrez, Luis también, sería bueno que hagas un vídeo de oficinas y lugares, cómo se puede ir a buscar trabajo y agencias de empleo en Madrid. Tome sugerencias, señorita de producción. El comentario de Melanie Gutiérrez. Apúntalo, sí. porfa. Mira, yo pienso que todo el que va a venir, viene, emigra, tiene que primero ir con entusiasmo. Ir positivo, porque si no, tampoco eh, puedes abrirte un camino. Gernei, Entonces, sí, y Mayo no te piden a los colombianos, no les piden carta de. ahí como turista, nos piden carta de invitación. Para como turista, te piden simplemente, bueno, dónde te vas a alojar, eso sí, eso, eso se lo piden a todo el mundo. Y yo tenía entendido que son 90 euros, antes eran 70, ¿vale? Bueno, Pirilines, diles algo más si tú quieres. Bueno, eso del qué? dinero no lo manejo mucho, ¿no? Pues yo entré y bueno, a mí nunca me han pedido eso. ¿A ti no te pidieron dinero? No. Cuando no, viniste nunca. en el aeropuerto. No, no. Ni siquiera me preguntaron si traía, no traía, cuánto traía No, no nada, te lo preguntaron. No. Ni dónde te ibas a alojar. No, no, para nada, no. Pero hay otros que sí, ¿no? Eso que lo preguntan aleatorio, yo creo, ¿verdad? No, no sé qué va eso. Vamos, yo sé que podéis venir como turistas y que podéis y que os piden 70, 90 euros creo que es la última actualización por día que vais a estar. Pero ya, claro, igual vayáis y no lo preguntan. Gabriel una pregunta. A ver, Gabriel, señor Luis, una consulta. ¿Sabrás sobre algunas agencias que envíen masivamente el CV del solicitante por tiempo como consultoras? Pues sí, hombre, en Infojobs trabajos.com puntocom infoempleo oficina empleo lady ruiz martín para la tarjeta roja tienen la misma preferencia para colombianos y venezolanos pues yo me atrevería a decir que la misma y un poquito más a lo mejor los venezolanos porque yo hay una sentencia del tribunal supremo que ha obligado al gobierno de españa a todos los venezolanos que lo pidieron desde el 2014 a aceptarlo eso no lo he oído para los colombianos pero vamos en teoría mmm, si tú te sientes perseguida da lo mismo aunque vengas de colombia o de donde vengas tú los pones y ellos te tienen que dar la tarjeta roja luego resuelven la solicitud de asilo sí o no que eso puede tardar tres años y lo que os digo siempre mientras pasan esos tres años tú estás legal y puedes trabajar vale porque a los seis meses puedes trabajar Y Da lo mismo que haya venido de colombia de venezuela de donde sea y si te lo denegaran al final, a los tres años pues pides por arraigo, porque esos tres años te cuentan para arraigo. Eh, Israel Torres, ahora Luis, tengo un amigo con nacionalidad colombiana y venezolana, nacido en Venezuela. ¿Puede obtener la tarjeta roja? ¿Puede obtener refugio? Respóndele tú a Israel. Sí, aquí están dando mucho refugio, ¿viste? Eso sí, eso lo he escuchado mucho. Dice dice José Manuel. Ver todo respecto Veo que a los españoles retornando a España no dan ninguna ayuda. ¿Los tu... españoles retornados sí? Sí. ¿A tu marido le daban ayuda o algo? Mira, eh, todavía no teníamos eh, exactamente fecha de venir, pero al regresar sí. Yo he, he visto muchas personas que todo el venezol... eh, español retornado aquí le dan su ayuda. No, oye, requisitos. lo que dice Sacando aquí... Si los requisitos allá, eh, ya entras con, cobrando. Así que... Ahora creo, no, si no me equivoco, creo que son 400 euros mensual por dos años. Nos dice pati Arreola. Hola, buenas tardes, estoy escuchando su vídeo, soy de Guatemala, tú me puedes orientar. Eh, a ver, eh, lo, que, lo que no es que me eh, está preguntando que sea si a los 28 no, no, años sí, sí. Por. El tío, el Ahí, a ver, hay que no borre a nadie aquí. Sí. Perdonadme si os borro a algunos sin querer, ¿eh? Trilines, que tengo un lío con el móvil hoy. Estoy necesitada de trabajo, nos dice Patia Arreola. Y está en, en Guatemala. Que dice que si a partir de los 28 años ya no puede aplicar a un allá, trabajo en alguna empresa. Allá en Guatemala. Será en Guatemala. Aquí sí que puedes aplicar a cualquier empresa, a, sí, a, a cualquier claro. trabajo, con 28 y con 58. Si entiendo bien tu pregunta. Te refieres a Guatemala, ¿verdad? Se me olvida algo importante, señorita secretaria. Bueno, imagínate si puedo trabajar yo. Tú. Mil anuncios, ¿no? milanuncios.com, ¿no? Milánuncios ¿no? no para trabajar. que está sin regularizar o cómo. No? Eh, Patrick, yo entiendo, Patrick Arreola, que ¿hay alguna medida que a partir de 28 años ya no puedes aplicar a un trabajo en alguna empresa? Ah, no hay restricción de edad, de verdad. Aquí las leyes en eso son muy severas. ¿eh? Da lo mismo, si tú tienes ganas para trabajar, da lo mismo que tengas 28 que tengas 38. 48 o 58 a mí lo que me preocupa es el tema de que te empiezan a dar ayuditas y la gente en vez de buscar el trabajo que es lo que ha pasa en venezuela no sí. te ponen el cebo de la ayuda y te quedas ahí esperando a que te den una ayuda en vez de estar activo como estáis vosotros a buscar un trabajo eso es, la pregunta, ¿eh? venga la última pregunta me dice aquí la secretaria emma cáceres luis saludos una pregunta el título de profesora de nivel inicial vale en españa soy de argentina otra pregunta dónde ubican las universidades públicas en españa saludos cordiales emma están por todas las comunidades autónomas de españa Hay universidades públicas hay muchas Aquí en madrid pueden haber tres o cuatro fácilmente y así en todas las comunidades y el título de profesora de nivel inicial pues sí que te vale lo que no sé si, a ver, si es público donde quieres trabajar igual te piden homologarlo y con argentina no sé si hay algún convenio especial ya te lo miraré vale le damos no tendrías que tener ninguna dificultad hombre si lo puedes traer apostillado y legalizado Exacto. es lo mejor que es lo que está haciendo ahora tu sí. hijo verdad gabriel Andrade. Gabriel Andrade. el que había borrado yo sin querer es no. Luis, ¿habría que llevar algún permiso especial de algún padre de un menor cuando el menor viaja solo? con uno solo de sus padres, el menor tiene tres años, pues si va con uno de sus padres no necesita más permisos. No, pero si sí, eh, tiene que... Eh, ah, pues el si permiso. se lo ha llevado a uno de los dos. Sí, necesita el permiso. Vale. Gabriel, pues veo más prudente lo que dice ella. Yo había sí. pensado que no, pero claro, ahora como hay eso de los raptos de los hijos, pues le firmas una carta el otro que, que le has dado permiso. No cuesta nada hacerlo, ¿no? Claro, ya lo entiendo. Qué? No, es verdad, porque si no lo con la madre o el padre lo secuestra. No, dice. Claro, claro. Buena pregunta. Oye, no, no habría pensado en mi vida. Ahora que me lo has dicho, Gladys. Sí, yo firmaría. No lo sé, pero lo que ha dicho Gladys me sí, parece sí. muy lógico. Si son menores de edad. Si son menores de edad, una carta del otro padre que lo autoriza. Exacto. Vale. Señor Luis, tengo los euros para entrar, pero me falta el pasaje. ¿Será que me lo puede prestar? Yo ya se lo pago, pero bueno, salmontilla Montilla. Qué mal, pero ya quisiera yo. Mira, el día que hace el rico y millonario yo os invito a todos. Hala. Mientras es que no puedo, Prilines. Que muchas gracias por haber estado allí, Gladys. ¿Quieres añadir algo más? No. Es algo que, que, que quieras decir, decir a la audiencia, a los Prilines de bueno, todo el planeta. Que sigan luchando por los sueños porque eh, que se hacen realidad. Mira, a mí. Eh. Estoy aquí a pesar de mi edad y bueno. Yo no te veo muy mayor, Gladys. No te la voy a preguntar la edad, pero yo te veo bien y con ganas de trabajar, que no es lo que bien, cuenta. Para sí. los que nos decís lo de la edad. Que sigan adelante. Sí. Que sigan adelante, ¿verdad? Sí. Hey, y que se puede? Si os ha gustado, por si sí, darle un like, ¿vale? Y el que no esté suscrito, pues que se suscriba, que siempre emitimos en directo. Y así os avisa la campanita, con campanita. Muchas gracias, Gladys. Muchas gracias, Prilines. Luego me veo bien el chat. Y perdonad, hay que borrar sin querer, pero bueno. Los 300 segundos pasan, lo he hecho sin querer. Chao, chao, Prilines. Bueno. Chao, chao, chao. Chao. chao.